...y seguirá bebiendo para siempre. Todo oh, darle las gracias por estar aquí todos presentes... ...recordando que un día como hoy... ...lamentablemente esas personas... ...que arrebataron la vida de nuestro Vlad ...fue llevarse un pedazo de mi vida... ...y de mi familia. Pero estamos aquí porque la lucha de hoy... ...no es simplemente el dolor... ...sino luchar y seguir luchando... ...por lo que tanto él luchó... ...porque Vladi fue una persona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 eh, su corta vida en esta tierra, que la aprovechó y que nos dejó un ejemplo. En el día de hoy, nosotros, eh, los compañeros han hablado de, de Vladi hasta la hora de su partida física. Nosotros, en, temprano, eh, de que nos levantamos, en el día de hoy,